Hola, mi nombre es Aldo Suárez Soy investigador Más que nada en el área Pongámosle Filosófico-mística Tengo un órgano que se llama Multimedio Se llama Regionicnota.com Pero simplemente Esto es a modo de Introducir desde dónde viene Lo que voy a decir Y para quienes va dirigido Hace muy poquito tiempo, muy poquito, me he enfrentado con toda una teoría que realmente es un cambio muy grande de paradigma. Esta teoría versa sobre un, una cosmovisión, pero sobre todo una conformación de nuestro planeta, eh, en una, de una manera... Eh, dual entre lo físico y lo dimensional me resonó mucho y me resuena mucho por el hecho de que yo vengo trabajando en sí con la conciencia vengo trabajando con lo que pasa en nuestra mente con lo que pasa cuando nosotros accedemos a un estado de, eh, vibracional específico y por el cual podemos acceder a un vastísimo un vastísimo universo de información, a un vastísimo universo de sabiduría. ¿Qué pasa? Me he encontrado con un grupo de personas que postulan la idea de la Tierra plana, y de verdad me encanta, de verdad me encanta la idea, porque en sí contesta un montón de cosas. Me encanta la idea además como provocador de que se patee el tablero absolutamente y que se replanteen las cosas. Estamos en una época de una evolución humana en la que es necesaria este, una acción grande y global que pegue ese cambio, que haga que los paradigmas se caigan. Pero tengo unas ciertas discrepancias. No con las teorías en sí, no con lo que exponen, sino la forma en la que están utilizando para exponerla. Están utilizando una forma, primero que no es desde el punto de vista espiritual, que por ahí deslizan ciertos este, conceptos, no es amigable, no es espiritual, no es este, conciliadora se está demonizando se está confrontando se está juzgando y no es la tarea de quien tiene una nueva visión quien tiene una nueva parte de la verdad ponerse ¿no? en ese criterio de esa forma eh, contestando de la misma manera en la que nosotros sentimos que se nos ha tratado hasta ahora. Y aclaro, estas personas obviamente est están sujetas, como yo también, a la idea esta de la conspiración, digamos, de que hay ciertos grupos este, de personas, de corrientes de pensamiento de órdenes, eh, de religiones, que piensan de un mismo modo, que van hacia el mismo lugar y que en realidad lo que han venido haciendo y entretejiendo hasta ahora es la dominación del humano con todos sus instrumentos y todos sus aparatajes, eh, incluso tomando de forma dogmática la propia ciencia perfecto, 100% de acuerdo con ellos pero me gustaría a mí, porque además sé que hay dentro de estos grupos de personas, gente que se dedica, eh, además es multi, multilingüal, o de multilingüaje digamos, para ser más precisos, este, pero que maneja el mundo audiovisual y eso, exhorto a que se elabore un buen documental, no detractando de, de a lo que hay, sino simplemente proponiendo lo que es una nueva idea, lo que es una nueva visión. Me encanta la idea, además decía, porque tiene varios puntos eh, los cuales son eh, divergentes con el, el, el, la cosmología que se nos plantea ahora. Esos puntos hacen eh, tambalear determinadas cosas del de esta cuestión heliocentrista en la que estamos viviendo eh, pero también y dentro de, de todo esta vorágine se entra como una suerte de fanatismo, aunque no se pueda ver o no se quiera ver desde afuera, es algo de lo que primero choca y choca a alguien como en mi caso, que está totalmente de acuerdo con ello, con plantear un nuevo paradigma con el Invitar y exhortar a todas las partes a estudiar un nuevo orden, un nuevo, digamos, orden de, de pensamiento científico, este, una nueva conformación de nuestra realidad. Eh, les habla alguien que realmente está de acuerdo eso y sin embargo me encuentro con ese choque que, que no me deja fuera, pero deja fuera una cantidad de personas que de pronto es la primera vez que se encuentran con en un tema de esto, y que además tiene que cotejar el tema de que te vienen vendiendo la tierra hueca, que le vienen vendiendo que la luna es este, artificial y que también es hueca, este, y que además, obviamente, todo lo demás que eh, científicamente tenemos como, como una base con la que nos hemos criado, no se rompe un paradigma de un momento a otro, ni de un día para el otro, entonces, en vez de estar planteando desde el fanatismo y desde donde venimos y desde quienes nos dominan, este, yo exhorto desde todo corazón a que se haga un buen material. Resumido, la gente no puede estar dos, cinco horas este, mirando un, un video. Los que lo hacen, porque en definitiva además también estamos para un grupito muy chiquito. La amplia mayoría de personas ni siquiera tiene un aparato de celular. La otra gran este, camada de personas se comunican este, a través de internet por el celular. Muchos de esos, muchísimos de esos, ni siquiera pueden ver videos en flash en el celular. Así que estamos reduciendo a un puñadito de personas. Que yo veo que en los videos hay hasta miles este, de, de, de personas este, que, que, que lo ven eso son visualizaciones también no son personas este, concretas y que pueden ver dos minutos de video y eso ya está como que está visto pero de pronto el material no se puede ver todo y se pierde entonces, haciendo algo que no tenga más de 40 minutos que es más o menos lo que dura un documental de lo que podemos ver cuando nos colgamos a mirar eh, History Channel o, o, o, este, o los de la BBC o el Canal Más o demás este, 40 minutos creo que es un tiempo prudencial, sobre todo si el tema es bueno, sobre todo si está bien planteado, sobre todo si tenemos toda esa capacidad este, comunicativa y, este, y, y todo ese acervo de información recabada para poder hacer algo que aquel que por primera vez se encuentra con esta teoría pueda encontrarle una lógica, pueda quedar en su cabeza golpeando algo. No la va a cambiar porque no la va a cambiar. No nos cambia a quienes ya venimos, este, como les digo, transitando otros terrenos y estamos demasiado abiertos a un montón de cosas. Así que no pretendamos tampoco cambiar de primeras a esas personas que de sopetón se encuentran con todo esto que es un realmente nos mueve el piso. Es un cambio absoluto de paradigma. De a poco vamos a ir introduciendo a... el mundo en el realidad en el cómo estamos y la incoherencia del mundo en el cómo estamos y después solito surge el hecho de quién nos planteó este mundo y el por qué entonces creo que son los pasos fundamentales a dar para que no salgan incluso una cantidad de personas inquietas como yo haciendo este video y tratando de cómo de contestar de alguna manera contestando punto por punto también en esa suerte de guerra y poniéndonos bueno porque en definitiva el humano es así, busca generar bandos, ponerse de un lado o del otro, o si estás de un lado o estás del otro, entonces en realidad se hace como un gran matete, como una gran madeja en la que ninguno este, puede siquiera eh, plantear y convencer medianamente con su idea este, al otro, y entonces queda como una, como una teoría loca más este como que las pirámides son eh, o cámaras o cuestiones este, cuánticas o son simplemente una, un documento eh, que muestra en su matemática y en sus medidas este un mensaje que no hay otra fo <coughs> otra forma <coughs> <perdón> <coughs> que dejarlo que en algo tan este Imperecedero, como, como la piedra, la roca y el granito, algo para futuras generaciones de seres humanos. Debemos plantearlo así y de una forma este, más inteligente, digamos, ¿no? más inteligente, más, más este, consensual con el otro eh, y siempre como para hablar en donde va la ley de atracción, ¿no? yo no, no puedo querer algo despotricando lo que no quiero, sino apuntando a lo que quiero, entonces yo no te puedo tratar de dominado, y de que no, si no querés ver, porque en realidad no lo querés ver, sino que tengo que comprender que si no lo ves es porque no podés verlo, no podemos ver algo eh, que realmente jamás se nos ha mostrado, entonces la forma de tratarme, y no de ciego, sino de, ah, mirá, aquí tengo una propuesta, ¿te gustaría verla? ¿te gustaría ver si realmente te cierra? Me parece que ese es el, el, el modo, el lugar y la forma. Por lo menos, en lo que yo hago, he intentado no convencer a las personas, sino justamente llegarles desde una manera en la que todo el conocimiento eh, encriptado, todo conocimiento eh, pensado para ciertas élites, traerlos al cotidiano, traerlos al cotidiano. ¿Cómo yo puedo toda una cultura zen, hinduista, toda una, una cultura de, del cultivo de la mente y de, sobre todo la espiritualidad y sobre todo la, multi, la múltiple dimensión en la que vivimos, este, a una persona de a pie, a una persona de 60 años que toda su vida... Este, hasta se animó en los últimos años a estar en contra de ese paradigma religioso en el que lo pusieron toda su vida. ¿Cómo le llego con todas estas ideas nuevas? Bueno, es una pieza fundamental de esa persona y poder llegarle, y llegarle de una manera coherente. Y lo que tengo como orgullo es haber logrado dos, tres, cuatro personas a lo largo de mi vida que han logrado cambiar la cabeza en base a que le he presentado de la manera en la que pudiera entender cosas que son muy difíciles de comprender. Entonces, no quiero que sea, se haga muy largo este material, pero en sí quería exhortar a eso, a elaborar un buen documental, a juntar este, científicos, matemáticos, religiosos, y gente que, que pueda este, aportar a ese documental algo de contundencia, incluso también, porque todos los documentales lo tienen, los documentales serios, los detractores, y su, también su lógica, porque es la manera en la que el espectador se hace su propia opinión. Y ahí es donde realmente estaremos haciendo algo que es fructífero. Si no, ya se entra en una bola en la que después se pueden haber este, agregado mayores datos, pero yo ya veo un video de una tertulia de cinco horas, y realmente, eh, no, sencillamente, ni siquiera puedo. Entonces, ese es mi, mi exhorto. ¿Por qué? Y, y quiero ponerme un poco en defensa de quien por primera vez se encuentran con este tema. Que en mi caso, hace mucho menos de una semana, de mirar materiales, y bueno, más o menos todos empiezan a repetir y empiezan a, a recopiar este cosas o si no los grandes detractores este, de siempre que bueno que salen como a despotricar y a tratar de mostrar otra cosa. Este, pensar bien que también esta idea de, de, de la bola y, y cómo está conformado el universo me da una cierta libertad que no me la da un domo, no me, que no me encierra en un lugar en donde después está muy supeditado a... Eh, a una cuestión donde hay ya un creador específico que ha creado una peonza o una o un sistema electromagnético en donde hay este, dos bolitas, una luminosa y otra que lo refleja, dando vueltas. Eh, eh, realmente me, me, me inquieta mucho, no le encuentro tampoco este, demasiada lógica, sí a los fenómenos que no se pueden explicar con la bola, pero no a lo que se le suma a esta cuestión de la planicie, este, que, que me encanta que sea así porque realmente me cierra muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con los, con los vuelos aéreos este, y con, con los atajos, que en realidad las escalas lo que podían ser algo este, que alargaran el viaje realmente es un atajo si ponemos el mapa este, acostado, ¿no? y eh, entonces todas esas cosas que realmente son, son muy coherentes como eh, la fotografía fija de la estrella polar eh, son cosas realmente que, que tienen un peso enorme esas cosas hay que demostrarlas matemáticamente como la curvatura de la Tierra como, como un avión después de determinados este, kilómetros ya no se saldría de la atmósfera y, este, ¿y por qué sigue pegado este, a la Tierra si es curva y todas esas cuestiones está muy bueno que se pueda explicar siempre de una buena manera olvidándose de quienes nos han manejado hasta ahora y centrándonos en nuestras teorías porque ahí me parece que está la clave nada más, muchas gracias